Queridos amigos del canal de YouTube, hola soy Dani y Laika los invita al siguiente concurso. Grábense haciendo el Flop Challenge. Ya a estas alturas sería increíble que no supieran qué es el Flop Challenge. Hasta el presidente Santos hizo el Flop Challenge. What the Flop Challenge. Tagué a mí, tagué en mi cuenta de Instagram y tagué en la cuenta de Laika. Y elegiremos al mejor video y le daremos un mes de comida gratis para su mascota. Y además yo lo invitaré a que salga un pedacito en uno de mis videos. Apúrenle, ya saben. Un concurso de Laika y de Hola. Soy Dani.